Es un espacio público importante que durante seis semanas realizamos la colonia con los chicos de 4-12 años, la colonia con nuestros adultos mayores, la colonia de vacaciones también con los chicos con capacidades distintas y con los adolescentes. Tuvimos en seis semanas, cuando arrancó el año, más de 4.000 personas disfrutando de actividades recreativas, inclusivas, talleres culturales, talleres deportivos y ya pensando. ...en la Colonia Municipal 2020... ...en donde vamos a estar trabajando en, en campamentos... ...para los adolescentes... ...nosotros comenzamos en el mes de marzo... ...con, con las actividades culturales... ...con los talleres en, en el Centro Cultural Malechar, ...en el Cosmopolita... ...ahí en Urlingan, en el casco histórico... ...vamos a estar, bueno... ...arrancando la Liga de Fútbol Infantil... ...en donde el municipio participa activamente... ...con, con los árbitros, con el techo protegido... ...que es la ambulancia, con la asistencia... A todos y cada uno de los más de 5.000 chicos que, bueno, que participan de esa liga de fútbol infantil, de entre, de entre 4 y 12 años, incorporando más clubes para que bueno, prácticamente todos los clubes que tienen la actividad de fútbol infantil participen de la liga de fútbol de Burlingame. ¿no? Patín. Actividades de patín, actividades de artes marciales, eh, mucha participación de los clubes de barrio, mucha articulación con nuestros clubes de barrio en todas las localidades, en Urlingan, en Villa Tessé y en William Morris. Y entender al deporte y a la cultura como, como esto que planteamos siempre, ¿no? derechos para nuestros chicos, para nuestros jóvenes, mucha inclusión, fundamentalmente en este momento tan difícil como el que vive y el que va a seguir viviendo la Argentina hasta que podamos resolver, construir un país y una provincia de Buenos Aires mucho más digna para todos nuestros chicos y para todos nuestros vecinos.